estamos en la segunda edición del concurso San Peregrino de Jóvenes Cocineros. Que va a elegir al Joven Chef 2016, San Peregrino, en dentro de lo que es la zona región de españa portugal lo joven que ser hoy seleccionado como el mejor, que vaya a Milano, con certeza que después va a tener muchas puertas abiertas. Es agradecer que, que una empresa grande como San Peregrino Quiero apostar por por jóvenes y, y nos dé nos dé esta oportunidad primero de participar de darnos a conocer y segundo de conocer a, a chefs como Andoni, como Pereira, como Juan. This is the opportunity for young chefs and this is something that we have been looking for so, for so much long. It's a way to express ourselves. Es estimulante ver that... que ...que una marca pues, asociada a la gastronomía, ¿no? pues como es San Peregrino... Pues, ...realmente cree en los jóvenes y, y desde luego apuesta tan fuerte por ellos". ¿no? Ser de jurado en un concurso de esas características y de ese nivel es muy difícil, así que lo único que podemos apelar es a nuestra responsabilidad. Tengo que intentar entender la persona que está cocinando enfrente y, sobre todo, y además tengo que intentar ver, entre todo lo que está pasando, eh, qué talentos puede tener ese chico más allá del plato que está haciendo. ¿no? Y los miembros del jurado estamos expectantes por probar y por ver. ...cómo ha evolucionado ese trabajo y qué es lo que han hecho... ...y qué es lo que nos presentan y qué es lo que nos cuentan. El joven cocinero 2016 San Pellegrino es David Andrés. Muy feliz de poder representar España y Portugal en, en la final de Milán... Es una experiencia súper bonita haber conocido 10 jóvenes de España y Portugal... ...también cocineros como yo con mucha pasión...